Ya. Como mi lele, como mi lele, como mi lele que te saquen abuela, que te saquen para atrás. Que te lleven para abajo, que te bueno. saquen al atrás, que te empiecen a bailar. Como me duele, como me duele. como mi lele que te saquen abuela, como me duele. ¿Cómo me duele? Como me, me duele que te, Ay, te saquen te a bailar, bailar, que te empiecen a apretar, que te lleven para atrás, que te empiecen a bailar, que te saquen a bailar. Ay, cómo me duele.